Estamos aquí con Nicole Dongala, una de las participantes justamente al, al primer panel aquí en el Foro Humanista Europeo de Madrid. Nicole, quería preguntarte eh, primero eh, cuál es tu trabajo con respecto al, al tema de la inmigración aquí en España. Muy buenas, eh, sí. soy la directora de la asociación Caribú, trabajamos por la integración de los africanos subsaharianos aquí en España. El tema de este foro es lo que nos une hacia la nación humana universal. Y justamente una militante, una activista eh, por los derechos de los migrantes, ¿qué tiene que ver con eso? O sea, cuéntanos un poco. Es muy importante porque al final lo que nos une a todos es la humanidad. Por lo tanto, ese foro de humanista yo creo que va a dar un impacto muy importante para que los gobiernos tomen un ejemplo, porque ha movido a bastante gente que piensa por una misma causa, ¿no? que es eh, la causa eh, de la humanidad. Porque una persona eh, que no tiene... Eh, una manera digna de vivir humanamente, no se cree una persona superior, se cree inferior. Por lo tanto, yo creo que ese foro es muy importante para visibilizar un poco lo que siente la gente hacia el ser eh, humano. Yeah, ¿Y cuáles son las principales dificultades de que por lo menos los inmigrantes de África subsahariana viven aquí en España, aquí en la Unión Europea? Y, brevemente, por favor. La dificultad que tenemos aquí... Primero es el tema de papeles, porque una persona que no tiene papeles no tiene acceso a muchas cosas. Por lo tanto, es una persona que está muy limitada a la hora de actuar, porque no puede hacer formación, porque a veces hay formaciones que eh, pide documentación para poder a, acceder a, a ella. Por lo tanto, eh, es una barrera continua y el tema también de no querer aceptar a los inmigrantes como cual, pues eso implica que la integración sea muy lenta. Muchísimas gracias.